¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día, ¿cómo vos está? Seguimos en Brasil y en este nuevo capítulo que les presentamos hoy, primero para comenzar mi nombre es Aldo así te invito a que le des eh, like, que te suscribas a nuestro canal, a nuestro Instagram, a nuestro Youtube, a nuestro Facebook eh, y que nos sigas, que compartas porque estamos muy felices de comenzar este 2023 con todo. Arrancamos con todo. No ¿Qué? llevamos, ¿qué? ¿Cuánto? Ey, ¿cuánto llevamos? ¿Diez días? ¿Siete? ¿Ocho? Ocho. Ocho. Ocho días. Perdón. Y ya visitamos tres lugares. No solamente visitamos, sino que nos convidaron a tres lugares a conocer. Les voy a comentar así rápido porque van a ver después en el video y después... Pueden seguir los demás videos que, que conllevan a eso. Eh, estuvimos en, en, en San Pablo, San Pablo. Eh, en, en, ¿Cómo es? El ¿Mercado municipal? Mercado municipal. Eh, el mercado municipal nos comimos un wizard, un wizard así, hablando bien a lo argentino. Así es, telo, era. Un, un sándwich de mortadela que es full, que es eh, eh, lo, más, eh, lo más vendido. Eh, nos vivimos un shopping, <coughs> estuvimos en Mojiguazú, que es una, una localidad, una ciudad eh, perto, ahí pronto a, a, a San Pablo, a unas dos horas más o menos, y también en Birihui, eh, donde visitamos el restaurante Silva Toledo, así que te invito, seguime, seguir viendo el video para que conozcas los lugares que estuvimos visitando. Los próximos capítulos vamos a seguir, vamos a ir a visitar cervecerías, fábricas de gaseosa, eh, un montón de cosas tenemos para este año, estamos muy, muy, muy, muy emocionados con el equipo porque vamos a hacer muchas cosas, estamos eh, por visitar varios lugares, es más, hay una sorpresa que le voy a dar ahora. Encontramos un frigorífico de marca de carne, no le voy a adelantar mucho, solamente eso. Y se viene mucha sorpresa para Raza Cooper, así que seguidme en el video para que veas todo lo que estamos haciendo, Dale ¡Chau! Raza Cupera seguimos acá en el mercado municipal en San Pablo, San Pablo. Vamos a disfrutar algo especial de acá que es, mirá lo que es este sanguí de mortadela, papá. Mortadela, loco. Con un shopping de una marca argentina, no quiero decir cuál, porque todavía... No pagan pero bueno, vamos a disfrutar de esto, mirá lo que esperamos. Vamos a hacerle un, un mordiscano acá. Cortadela, mm -hmm. loco. Salud, Ras recuperado. Sí. Raza Cupera, bienvenidos, estamos en... ¿Cómo era que estamos? ¿Dónde estamos? Woodward. ¿No? ¿cómo es? ¿cómo era? Bojiguazú. Bojiguazú, estamos en Azul. Paseando, recorriendo, estamos en, en una loja, en un bar. El nombre es... es miren lo que es, es impresionante, me encantó. Tienen de todo acá. Está maravilloso, estamos con, con uno de los dueños que le va a hablar y le va a comentar qué hacen acá. O uh, World Party fica aqui em Mojibaçu, no Boulevard Artega Temos bebidas de A a C aqui Também servimos pratos, porções, lanches, drinks, caipirinhas É só chegar aqui com a gente O meu amigo aqui, ó, argentino Só porque ganhou a campo agora, tá metido, ó <risos> <risos> Assim que, Raza coopera, venham, visitem o World Emporium Quando o tempo veio a sua... Minha Guazuela, não era Minha Guazuela Mojibaçu Já me lembraram, lembraram, assim que Muito obrigado, Faya, continuamos el recorrido hasta San Pablo Raza Cumbera, estamos Mira dónde estamos, estamos en Restaurante Silva Toledo Acá abajo va a aparecer No sé si se acuerdan Y si no se acuerdan Miren el video Cuando hicimos un, un, un asado para el aniversario del 59 de este restaurante Ahora vinimos acá, nos invitaron y vamos a mostrarles todo de este hermoso restaurante. Vení, acompáñame. Acá tenemos a Acá, cerebro de todo. Aquí tenemos a Kaike. todo. Saludos ahí. Gracias, Vamos a mostrar todo, vamos a mostrar todo lo que es el restaurante. Tengo acá el músico, genial. Ahí ya tengo eh, Frango, nunca lembro eso. Vamos a mostrar un poquito, ¿sí? ¿Nos acompañan? Por... Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí que nos va a mostrar un poquito de todo aquí del de restaurante? ¿Sí? De la cocina, los dones, así, rapidito, acá? Sí. vamos. El dono, el cerpi, el mando más de todo acá. Unos ¿Qué que tenemos el de Tilapia. ¿Tilapia? Oh. Aqui é cupim, cupim, cupim, bife. Vamos repor aqui agora. É não, mais, mais, mais. É é. Temos muito o comércio, temos muito o muito filé de frango, lasanha, torreiro. Uh, torremo. Mira para cá. Vem. Torremo Acá é a um, caixa um, um prato. Vamos, vamos. Aí tá meus caras que estão trabalhando. Vamos, Peixão, peixão, ouro, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, é pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, pavão, Queremos comentarles que acá en Siva Toledo, en el restaurante es óptimo. Es... Eh, fíjate tranquilo, si sí, no, sé, no hay problema, eh, es óptima comida, estamos muy, muy, muy felices te poder compartir eso. Después de ir a vamos. Ahí tenemos ensalada, no, ensalada, de, ensalada de tomate. Eh, ¿Cómo dice el nombre de te? este? De es Tenhapa. De eso, cebola, tenemos todo. Mm -hmm. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo sí. se va a estar. Ya, eh. Estamos en el lugar donde se fabrica todo lo mejor de Miniquit, Silva Toledo. Esto es la mejor cocina del mundo, Acá tenemos la jefa de todo. Ya, qué estamos partiendo, ¿no? ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? veníamos, ah gracias a ustedes me iban a comer churrasco seguimos ahí están cortando la lingüiza también una de las chicas que trabaja acá a full, ya, haciendo arroz miren, miren lo que es esta cocina, miren lo que es miren lo que es esta cocina, loco esta cocina es, es, es el sono de toda persona. Ahí trabajando a full, acá en la cocina. Bueno, saque que vas a Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comer acá, vamos a, a, a probar las cosas que tenemos. Vamos a beber una chela, como palan de México, y a disfrutar. A disfrutar de este hermoso país que es Brasil. Silva Toledo, restaurante Lo mejor de Viriwín. Ta, seguimos, ¿Está? ¡Vamos! Eh, Raza Cupera, acá tenemos al artífice de todo. ¡Hola! Ella es el mandamate de, de nuestro equipo, la, la gerente general. Raza Cupera, como siempre hablamos, eh, hay que cuidarse, sí, mira. Hay que cuidarse, hay que cuidarse full, sí. Bueno, vamos a comer. A ver qué tenemos acá. Vamos a dar una lingüiza. y ¿Sí? carne, obvio carne, carne. Esto me acuerdo que era. tilapia. Tilapia. Y vamos pastel. Pastel, entonces es una comida muy óptima de acá. Vamos a agarrar este pastel. Pastel. Y vamos a ver qué hacemos más. Somos gordos y nos gusta la carne. Ensalada no. A comer. Plato light. pido permiso a YouTube que me deje colocar eso, brindo con más chela, con más cerveza estamos disfrutando mucho este lugar hermoso, es una belleza, convido a todos los que moran en Mirigüí, los que visiten Mirigüí, vengan aquí a, a restaurante Chisiba Toledo la mejor comida de, de Brasil, así que...